Gracias por la concesión de esta medalla a la solidaridad. Nos ha hecho mucha ilusión a todo el equipo que colaboramos en este innovador proyecto de Cruz Roja y de Infancia y Familia. Chiquichoco ayuda y apoya a madres inmigrantes con hijos pequeños. Son mujeres valientes, la mayoría están solas y vienen cargadas de esperanzas y preocupaciones. Todas ellas desean trabajar para poder ayudar a sus familias que han dejado sus países de origen. Pero esto no es fácil, se encuentran en un ambiente social y cultural muy diferente al suyo y les cuesta adaptarse al cambio a no tener redes sociales y familiares de desarrollo En este proyecto, bajo la orientación de las técnicas, colaboramos las voluntarias para facilitar la integración social de estas madres. Las técnicas valoran su situación de vulnerabilidad y deciden el modo de intervención a través de diferentes servicios. Conciliación, formación, grupos de encuentro, etc. La colaboración de las voluntarias consiste en atender a los bebés y participar con las madres en diferentes actividades, conduciendo el chiquichoco en un espacio de acogida donde estas mujeres se encuentren atendidas y acompañadas. A nosotras, las voluntarias, esta actividad nos reporta muchas satisfacciones, tanto por el cuidado de los niños, como por la posibilidad que nos da de conocer otras realidades. Todo ello nos lleva a valorar y apreciar lo mucho que aquí tenemos y a poder compartir. Bueno, no tengo más.